Porque es que está con una risa y una vaina. Si usted sí, quiere hablar de eso, no aquí. Vamos a seguir usted, con el tema usted, con usted, de esa vaina. estar hablando en el programa, <risa> señores. Ángel Dior asegura se buscó 12 millones de pesos en tan solo siete meses. Poco se ha buscado <risa> el artista de la 42 de Capotillo, el distrito nacional. Ángel Dior aseguró en una entrevista con Lindy Corporán, amigo Parece personal de RT. <risa> Que en tan solo siete meses se buscó 12 millones de pesos. Y que esto ha traído muchas dudas y opiniones al respecto. Vamos a ver. los 12 loco. millones de pesos? Pero millones de pesos. Tú, eso, es poco. eso es muy poco. Personalmente, me cuesta creer que se haya buscado 12 millones. Yo no, no, es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Personal. Con la, con la pegada a los primeros dos meses. Porque es todo dinero. Si tú vas a una entrevista, tienen que darte cuarto. Si tú mencionas una bebida, tienen que darte cuarto. Y tú vas a una discoteca. Miradona, muy poco. Hay que darte mucho Mira, dinero. Pero yo entiendo esa parte que son pocos. El que no conoce eh, ese, ese tema, se lo encuentra muy, mucho, pero son pocos. Poco ¿Por qué? Dinero. Porque él viene con una compañía igual que el mayor en su tiempo. El mayor está buscando dinero ahora. Porque eh, en el tiempo del mayor, era Gran Velero Record, que era un 25% que le daban al mayor. Si se buscaban 10 millones, le tocaban 2.5 a él. tú entiendes lo que te digo? Y más el consumo, que usted se vuelve loco pagando lo que debe y de todo. Seguro 12 millones. Ya le tocó a 12 él. 12 ¿no millones tiene? cuesta una jipeta de la que ellos se montan. O Son sea, muy pocos. O sea, hay que ver entonces... No, con... Porque la jipeta de la compañía no es del todavía. También. Ese es el problema. Pero te digo que es muy poco. Es ¿Tú sabes por qué te digo que muy poco? Porque ya Ángel Dios es un artista que ha salido ya a, a, a aguas extranjeras.